Liberación Dominicana, aquí en San Francisco de Macorís, Wilgen, como delegado provincial nos gustaría de usted escuchar su parecer donde ha salido, verdad, un primer boletín por parte de la Junta eh, Central Electoral y este boletín arroja que hasta el momento la delantera la lleva en la alcaldía el candidato del PRM ¿Su parecer sobre sorpresa? Oh, Realmente es así y como deportista que soy si perdí Acepto humildemente la derrota, ¿entiendes? Pero vamos a esperar, eh, eh, que faltan muchas mesas todavía, realmente eh, estamos en eso aquí, consultando. Pues, hace un momentito Siquio NG de la Rosa ofrecía declaraciones y decía que prácticamente esto es un reflejo y que se va a mantener y que esto no va a variar, que se va a mantener en un 60 y algo. Eh, ¿Usted secunda lo, lo manifestado por Siquio? No, yo tengo que esperar, tú sabes, tengo que esperar para ver el resultado. un primer boletín, que ellos están arriba, de todas maneras nosotros eh, seguimos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, muchísimas gracias a Wilgen Brito, delegado del de PLD ante esta Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos en vivo en estos momentos, vamos a ver porque en la puerta se encuentra... Eh, eh, Michel Michelle Frías, quien es el secretario municipal en esta junta aquí en San Francisco. Michelle, quien se encuentra en labores de observación, de verificar justamente las urnas que han llegado hasta esta hora aquí en esta junta municipal en San Francisco de Macorís.